Hola mis amigos enigmeros Aquí en un nuevo video para vuestro canal En el cual vamos a estar viendo mi primera partida en Call of Duty Ghost Patrocinado por 69 Invicto 69 El cual nos va a estar ayudando en este video No olvides darle manito arriba o manito abajo y comentar Y Igual que a todos mis suscriptores muchas gracias Se les agradece en verdad de, de corazón Y bueno, sin nada más que decir Vamos al lío a ver qué cómo nos va en una partida de contra todos. Call of Duty Ghost. Y bueno, no hay otra cosa que decir más que. Perdón, les pido perdón. Por, por dejar de haber su, dejar de haber subido videos. Pero es que en verdad. Porque es que en verdad. Ay, mi control se descompuso. He tenido unos problemas. Un amigo ya sabe qué tipo de proble problemas. Y bueno, pues... Bueno, ya de aquí para adelante... Cero fallas. Firmes en el canal. Siempre al pendiente de cualquier suscriptor. Y vamos. Vamos, vamos. Para mí es especial. Muchas gracias a los suscriptores. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en una partida de Call of Duty Ghost. Y bueno, la partida está empezada. Como vemos, ya vamos perdiendo. Vamos, una... ¡Ah, oh, chaval! ¿Qué me...? ¿Qué? Bueno, pues, bueno, bueno Ya Vamos 2-5 Vamos Ese era mío No sé por qué te lo comiste tú Y bueno Como les decía Dejé de subir videos por Por problemas Un problema que Pasó Fue que Mi control se descompuso Tendré que comprar otro Ahorita estoy jugando con uno de un amigo Que me lo prestó y bueno pues A comprar otro Y qué más les quería decir Tengo planeado comprar la, la Playstation 4 Para subir videos al canal Y así que les gusten a ustedes Y bueno Vamos a ver otra, que, otra cosa que les quería decir Mañana Entro a la prepa No puede ser, yo sé que a uno no les gusta estudiar como a mí. Está. está aburrido pues. Es que sí. sí aburre pues. Y bueno. Vamos a ver. Hasta ahorita ya sacamos el perro. Vámonos. Muy interesante la forma de hablarle al perro como le le chifla Pero bueno. Sigamos, sigamos. Vamos, vamos Equipo, vamos Ah, vamos ganando ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué moriste? Toma Ok, ok, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos, vamos ¿Dónde andan? Chaval, tío, no No mueran tanto ¿Qué? ¿Qué? Me, es lo que me cae mal de este juego que mueren bien rápido pero bueno vamos vamos también otra cosa que les quería decir más para adelante subiré videos de de de Modern Warfare 3 y ya más para adelante Modern Warfare 2 yo sé que hay muchos hackers pero vamos no importa eso de menos si sale un hacker está bien para nuestro canal jugamos contra un hacker no saca la partida. Pero bueno. Sigamos jugando y hay que... Hay que ganar. Hasta ahorita vamos ganando. Vamos tío. ¿Dónde andan? Y bueno. Espero ya con ansias Black Ops 3. En verdad. Me, con saber qué va a salir para la Playstation 3. Me emociono. Yo sé que no va a tener muchos gráficos como PlayStation 4, Xbox One. Pero bueno, Black Ops 3 es algo. Y Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Ya van para allá. ¿Qué? Campero. ¡Vamos! ¡Nos están alcanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos. Así que sí podemos ganar ¡Otra vez! Ya sabía que estaba ahí ¡Ay! ay ¡Me caen mal esos camperos! Pero bueno, no podemos hacer nada ¡Ah! Ya te miré Voy tras de ti, voy tras de ti Sí, eres mío Sí, claro Yo también Cuidado con el sniper que anda para allá Vamos a llegarles por atrás Vamos, vamos chaval Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ahí va uno, ahí va uno Vamos, vamos Ah, aquí andas tú también ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos No mueran, no mueran ¿Dónde andan? No se escondan. Ya tengo tres. Ah, ¿a ir a camperito. Vamos, vamos. Vamos, campero, ¿qué haces ahí? Vamos, vamos, ya sabes. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué me has dicho, tío? No, ¿cómo que me mató? Bueno, pues vamos Vamos, aparecimos atrás de ellos Cuidado con la bomba Cuidado con la grossa bomba ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Muy buena, muy buena No sé cómo hice eso, pero Vamos ¿Cómo? ¡Oh, por Dios! Oh por Dios. ¿Cómo pude matarme a esos tres? Vamos, camperito, sal de ahí. Vamos, vamos. Vamos, tío. ¿Cómo me maté a esos tres? Chaval, tío. Ah, me siento muy bien en el haber matado a esos. Vamos. ¡Muy buena! Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir y bueno, no hay, si no hay otra cosa más que decir, eso es todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, comentar y bueno, hasta luego.